No me pongan ese cuadro bachatero. No se <risa> puede. No <hablo> medio <risa> palabra. Mire, me gusta lo de Fulvio, que se reconoce así. <risa> al, al momento de rechazar el hospital temporal en San Francisco de Macorís, parece que solo se pensaba que era para San Francisco de Macorís. ¿O era para el momento de San Francisco de Macorís? Para lo que había en el momento. Ahora, con lo que está pasando en Hermanas Mirabal, ¿para dónde van esos pacientes de COVID? Porque tengo entendido que el hospital de Salcedo está dedicado para parturientas, que San Vicente de Paul, pues está dedicado para enfermos de COVID. Los que... Sean pacientes que tengan que trasladarse de la provincia hermana de Oíra pues tendrán que traerse también al San Vicente de Paúl. Lo de Samaná, no sé si habitarán eso allá en Samaná. El hospital de, de, de, de Las Terrenas no tiene condiciones, ni siquiera está hecho. Eh, en Agua, los pacientes de Enagua, ¿a dónde van a ir si se van a quedar allá? Los pacientes de Sánchez, ¿a dónde van a ir? O es que pensamos que no iba a suceder nada. Los pacientes posiblemente de Cotuí también, algunos tengan que ser traídos aquí. Entonces, ya hace como 17 días, 18 días, que se anunció que se iba a aperturar eh, un hospital temporal en Huiza. En Todavía, al día de hoy, no se ha puesto a la disposición del de, de Ministerio de Salud, a la, a la disposición de, del pueblo para que vayan allá. Entonces, esta medida grotesca, esta medida eh, eh, fallida, si se puede llamar, de no aceptar el, el hospital temporal aquí en San Francisco de Macorís, que viene a ser un desahogo para eh, el San Vicente de Paul, que todo el mundo sabe las limitaciones que hay y que tiene eh, decenas de años de funcionamiento. Hace mucho que ya se tiene que haber sustituido y por eso tantas demandas de más de 20 años demandando un hospital regional. Y ahí está el que se inició a construir, que era para inaugurarlo en diciembre pasado, del otro año. Bueno, está ahí. El hecho es que el no aceptar ese hospital temporal por asuntos políticos, más que otra cosa, porque fue Luis Abinader que lo ofreció Fue por eso, no es por otra cosa. Las vidas que pudieron haberse perdido por falta de atenciones médicas de calidad y de condiciones, hay que anotárselo a eso. Y aquellas que puedan venir, ojalá no vengan, por falta de, de atenciones de calidad, también hay que anotárselo a eso. San Francisco de Macorís como pueblo. No se le puede olvidar esa desfachatez que se hizo con los ciudadanos de San Francisco de Macorís y de toda la región. Una desfachatez que rayaba en la ignorancia el rechazar un hospital temporal que venía a dar eh, un apaliativo a la situación que nosotros estamos viviendo. Y desde aquí desde aquí llamamos a que hoy a las 5 de la tarde, en el mismo momento del toque de queda que suena la sirena encima, que nos todos, que nos unamos a un toque de caldero desde nuestra casa, pidiéndola, Apertura del hospital temporal, pidiendo la apertura. Desde aquí, desde aquí llamamos a un toque, a un toque de caldero a las 5 de la tarde, en el mismo momento de toque de queda, cuando suena la sirena pidiendo que se abra el hospital temporal, pidiendo que se abra el hospital temporal. Hay muchos pacientes que están en las casas, que tienen que estar en un hospital temporal, tienen que estar en un centro donde se le administre salud, donde se le pueda dar seguimiento a sus condiciones de salud. Y tiene que salir el Ministerio de Salud a decirle que Aguayo no es una cárcel, que es un centro de recuperación porque están las condiciones dadas. Tienen que salir a darle información, a decirle a la población que pueden acudir al San Vicente de Paúl a recibir atención. Y ese hospital temporal tiene que abrirse ya. Por eso pido a la población de San Francisco que hoy a las 5 se una en ese toque de carnero solicitando la apertura del Hospital Temporal en San Francisco de Macorís, que no solamente para San Francisco de Macorís. Los enfermos de Pimentel, ¿para dónde vienen? Los enfermos de Las Guaranas, ¿para dónde vienen? Los enfermos del Bajo Yuna Entero, ¿para dónde vienen? Los enfermos de Castillo, ¿para dónde vienen? De Hostos, de Villarribas, de Arenoso y de todas las provincias cercanas, porque esto es un asunto regional y así debe de verse. Y todavía, al día de hoy, no estamos en plena capacidad en materia de salud médica de brindarle a toda la región las atenciones que amerita este asunto del COVID-19 para evitar que las muertes se nos salgan de control, para evitar que pacientes que se puedan recuperar mueran en su lecho de cama. Es un asunto de vida. Si tan solo se salva una vida, ya es suficiente para justificar la apertura del hospital temporal. Ya eso no puede estar ahí sin, sin darle servicio a la población. Van a continuar los aumentos de pacientes con COVID. Van a continuar. ¿Por qué? Porque ya lo que estamos viviendo en San Francisco de Macorís ahora se está replicando. En otros lugares, en otra provincia, en otros municipios, en otros distritos. Lamentablemente, a ellos le podemos achacar muchísimas cosas: la falta de disciplina, la falta de una línea coherente de línea de mando, la falta de, de, de medidas eh, drásticas y firmes también, y otra cosa: la mayoría de nuestros médicos también con COVID positivo. Muchos residentes atendiendo a los pacientes, que tal vez Fulvio. les falte algo de conocimientos. Fulvio, el hospital ah. ya está, el hospital ya está montado. Pero que lo reabran, que lo abran, que lo okay. aperturen. La pregunta, que la pregunta, la sí, la pregunta es, es, ¿qué ha dicho el ministerio por qué no se usa o por qué no se abre? Eso yo no sé. O sea, no, se ha, no han respondido nada, no han justificado no, por no qué no lo han nada, no, no han respondido nada. Y nos tienen a nosotros como un saco olvidado en un rincón. Y la situación que está pasando, toda la región se va a seguir incrementando. Entonces, antes hay que tomar las medidas que hacen falta. El error que cometimos un mes y medio, dos meses atrás, no podemos seguirlo cometiendo hoy en día, que todavía... Hay medidas que hay que aplicarla y todavía no se han aplicado. Y eso, bueno. ¿Y eso ah. nos, y es un asunto de vida, es un asunto que necesitamos necesariamente que se nos atienda y que se tomen las medidas necesarias para evitar más muertes. Pues eso es lo que necesitamos. Muchas gracias, sí. Amado. Gracias a ti por las informaciones, por todos estos datos que acaba de dar y tu comentario. Francis y Jan, ¿tienen alguna intervención con el tema de Fulvio? No, no, está bien. Fra Francis, estás muteado, parece que estás muteado, sí. estás muteado. Por fin. Eh, Mira. Dale, dale. <risa> Gracias, Fulvio. <risa> Mira, eh, era eso. Simplemente que tengo entendido que quien ha intervenido a Plaza eh, en, allá en Aguay, José en Rey. Huesa, es, es ah, el propio ah, Salud ah, Pública. José Reyes, Plaza José Reyes. José Plaza José Reyes es la propia Salud Pública. Eh, el por qué no se haya iniciado es nos, nos llama la atención cuando tenemos la necesidad de tener espacios disponibles para lo que está pasando en San Francisco y la provincia de Duarte. Ciertamente que, que hay una situación que por varias vías o fuentes me ha llegado a mí y le voy a decir esto públicamente. Al parecer con la transformación de último minuto que ha tenido salud pública en la región o en, o en San Francisco hay servidores no locales que vinieron enviados de Santo Domingo y de otras localidades y al parecer ellos han asumido el control donde los médicos y servidores locales se sienten aislados Oiganme, no creando equipos de trabajo, sino ni tampoco a reforzar el equipo que hay aquí, sino a dirigir el equipo y a tratarlo como musurete y no aprovechar explica musurete. Sí, y no aprovechar sus capacidades y sus posiciones mientras lo encontraron aquí, es decir, que las capitaleñas, como me dijeron, esas mujeres tienen concentrado todo y además no están dándole los insumos requeridos para la protección. Es decir, que tu denuncia y tu preocupación es peor cuando entramos a la realidad que está viviendo el servidor local dirigido por ese grupo que mandaron a raíz de lo que ya sabemos, porque nuestros mandos directos medios están infectados. Entonces, esto es grave. Y salud Pero pública de aquí es, o de es allá, tiene que entender es, que no, se puede haber, no puede existir discrepancia en el trabajo y el servicio en favor de la de contrarrestar eso Es comprobable el tema de esa actitud sí. que, tú, ¿Perdón? que tú denuncias. Que si es comprobable el asunto claro, de esa actitud que tú denuncias. Son personal que están padeciendo la situación y me la describieron individualmente y en momentos diferentes y okay. concluyo que es así es bueno. decir que mis fuentes son empleados y algunos médicos que están al servicio de salud pública que se han quejado del trato ¿Eh? y del comportamiento de quienes están hoy dirigiendo aquí, que no son de aquí la, la pregunta la pero, sí, qué? pero que la, había... la, la doctora Miguelina Vargas no es de aquí sí entonces, ella, ella es la que está dirigiendo la doctora Miguelina Vargas no me dicen que es de Cotu eh, bueno pero ayer la trajeron de manera de interina manera, se refieren en mis fuentes se refieren a un personal que vino de Santo Domingo no a la directora ahí está, epidemiólogos hay, hay un grupo de, de mujeres dirigiendo lo, lo grave del cosa, caso es que, el, el, el, el tema es para que ellos reactiven o se reorienten hacer más equipo y no a tener una dirección de autoritarismo donde se está requiriendo de ser ayudado ellos mismos que están dirigiendo. Es lo que grave del equipo, caso. no que sean aislados. No tienen mascarilla, no tienen guante Cuidado lo si ahí si hay, si hay un tema de rechazo a lo que viene de fuera, de celos. Y puede, puede, ser. Eso, puede ser un chisme también lo grave que, del gente, caso es esta cosa y que no se hace bueno, bueno a mí me gustaría es, lo, que lo, ella ya pudiera tener contacto con la misma directora que ya lo tuvimos anteriormente para lo, lo, lo grave, grave del, del caso realidad, es. es muy probable que cosas que están pasando o que no se están cumpliendo sea producto de eso bueno, adelante, si se disculpa. distancian los equipos si se distancian los equipos o entran en conflicto va a ser peor bueno, lo grave pues, del caso es que no se ha hecho una reunión una reunión con el equipo de salud pública, locales y lo que han entrado aquí para educar sobre cómo manejar el COVID-19. ¡Una sola! No se ha hecho. Eso es grave, grave en, e en esta fecha, porque está bien, está bien en diciembre. Pero en esta fecha, seguir cometiendo errores así, que no se haya hecho una sola reunión, de orientación y educación a todo el personal médico con los de aquí los que vinieron y cada Mira. quien está tirándose como si fueran residentes todavía porque los residentes es por mandos militares residente uno residente dos residente tres y eso es bajo esa ley que está entonces bueno pero no, eh, eh, señores no, no, no estamos orden. nosotros no estamos nosotros al hacer ese tipo de denuncia entrando en el campo de la especulación, porque yo no, no creo incluso yo he visto, pero en su momento no, yo estoy preguntando porque yo puedo fuente. mostrarle fotos aquí de diversas reuniones que yo he visto aquí, tanto de la, de, de la regional de salud no, como de la COVID. provincial de salud es de estoy yo, hablando de reunión estoy hablando de reunión de al personal médico la puedo sobre ahora mismo manejo la del COVID las diferentes Re, reuniones ya, ya, que he visto. Estoy Ajá. hablando de reunión de educación para educar al personal médico de cómo de cómo manejar el COVID. De eso que mire, estoy hablando. Vamos, yo no creo, que eso no se haya hecho. ¿Qué eh, te refieres o sea, a que tenemos si, que, te que te las, a la mire, la hay una línea muy delgada. Investígalo. e Ahí se hable uno, yo tengo mi fuente y le doy todo el crédito. Tú investigalo yo le voy a sugerir que si Quiero que momento. Yo le voy a sugerir que para la próxima semana a la directora regional de salud sí. interina, la doctora Vargas, la entrevistamos aquí y podemos interrogarla sobre porque ciertamente de alguna manera todos estamos especulando, porque no tenemos los datos sí. eh, la más. Ah. Perdón, perdón. Oh, no, no, no, Francis, no, es que te escúchame. dieron una información que puede ser errada. No, espérate, sí, que puede espérate, estar viciada, yo, no, yo no tengo que creer lo que tú me digas así por así a no, menos no, que tú. No, no. Ahora es tampoco usted tiene de calidad para men menospreciar lo que yo estoy no, dando claro como una no. información que me la han dado claro de pura claro de no. mis fuentes. De, Pero que puede estar para quien entiende de esto, nadie, tiene, nadie tiene la sumatoria total de la verdad. Déjate de eso, viejo. Bueno, te voy a decir que quien aclara eso la es la de unas informaciones que personal de salud pública aquí en San Francisco de Macorís me han suministrado. Y eso, deja, y, eso, ahí, y el deja bro, eso ahí. o mis compañeros tienen que tener el cuidado respecto a quien lo está diciendo porque yo no acostumbro no, no es, no a dar primicia ni acostumbro es, a dar información ni es que, es que, a criticar es que tú, tú ha por donde no va, es que tú no has cogido por donde no vas tú eres no abogado hay, no, ahí, sobre la base de que trabajamos los abogados hay un asunto que se llama teoría de desconfianza en derecho y esa teoría pero lo. Que esa quiere, base pero óyeme, pero, oye, ellos. pero óyeme lo que quiere decir esa teoría es si tú no me pruebas lo que dice yo no estoy obligado a creerte. Y tú eres abogado, viejo. Mira, o sea, mira, lo que te quiero decir es, ¿cómo nosotros hacemos eso? Bueno, en una entrevista se le hacen la pregunta, de metemos en una balanza la información que tú tienes, más la que ella aporta, y ahí podemos darnos cuenta mira, si realmente... Y la que aporta el colegio médico también. Exacto. La que aporta el colegio médico también, porque hay que amado. oír las la dos campanas. Sí. Ah, y no. este pueblo tiene que protestar para que abran pacíficamente, para que abran ese hospital temporal. Mira, porque pura. se nos Oye, están mamá, perdiendo. Claro sí. entendiendo, claro. pues, pero mire, mire, mire. Es mira, como, mira, es, mira, es como mira, lo que estaba pasando mira. en Aguayo. Ya, Ajá. Ajá. Adelante, Franco. Yo lo que quiero es concluir esto. De lo que se trata es que estoy advirtiendo y he dicho y he dado la denuncia por fuentes directas de salud pública que quienes están manejando son unos médicos o un personal que vino de Santo Domingo. Quizás no se tengan la confianza ni se conozcan, pero el personal que ellos encuentran aquí se siente aislado y desprotegido y están haciendo el trabajo mínimamente a donde ellos entienden o le permiten o le mandan. Eso no hay que ir a buscar al, al científico alemán para que determine que ha, está sucediendo una discrepancia entre el mando que hay aquí de forma provisional porque esa gente van a estar aquí hasta que esto se controle es decir eso, que yo eso no eso he dicho otro profesional eso puede ser lo profesional Pero eso, vas a sí. se Por miren eso es que hay que entrevistar miren y yo quiero ahora eh, ojalá nos esté viendo el doctor Peter Brainer sucedió que había una denuncia de lo que estaba sucediendo en Aguayo y el grupo fuerzas vivas esto sí yo lo puedo confirmar y ojalá que ellos nos llamen el grupo de fuerzas vivas eh, de Duarte ellos fueron a supervisar el centro de Aguayo, que dijeron que no había supervisión médica, que dijeron que no lo, que no lo estaban tratando bien, que dijeron que no le estaban haciendo visita médica. El, ellos mismos fueron y el único que pudo pasar, esto es una información eh, eh, eh, eh, que se puede confirmar, eh, el doctor Peter Brainer, según nuestra fuente, pasó, revisó, hizo una supervisión y la información que dio este que lo que está pasando ahí es positivo, que hay un personal constante incluso Tres médicos en la mañana, tres médicos en la tarde y un médico que se queda en las noches. Y que dice él, según la información que tenemos, que ese lugar está bastante apto para tener personas ahí. Pero ¿qué hemos recibido de ahí? Muchísima denuncia de que no lo de que no le dan comida, de que, de que no le están pasando medicina, de que no le están dando. Entonces, ese, ese es el problema, bueno. que aquí lo que hay es que tener cuidado con la información que uno da hacia afuera, porque eso puede tender a confundir a la gente. Voy a a yo lo sé. Bueno. Ajá, entonces. Sí, ojalá adelante. pudieras contactar a Peter Braine, que fue la persona que según nuestra fuente adelante. entró y supervisó para que él diga lo que vio. Vamos a hacer Igual. una cosa. Oye, vamos a hacer Ajá. una cosa. Vamos a los WhatsApp en los que Carolina hace contacto. ¿Qué te parece? Muy, muy bien, claro que sí. Ok, adelante. Bien, tenemos aquí sí, <risa> escena de WhatsApp.